Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar responder a todos en el tiempo. Eh, respecto a las enmiendas que presenta el de Asturias, referido al plazo definido, en la enmienda que hemos conseguido transaccionar con el Partido Popular ya hemos eh, metido un plazo que es de manera inmediata, entiendo que lo hemos podido englobar. La idea es que esto no se prolongue más, y que se desencalle, eh, desen, eh, desencalle ya la situación y que se consiga rápido. En cuanto al procedimiento concreto que eh, proponía compromiso, ya existen reales decretos eh, que están aprobados en todas las comunidades autónomas al principio de la negociación, que hablaban del marco, ponían el marco del traspaso, eso eh, está. Eh, respecto a que las negociaciones deben de ser bilaterales, lo hemos incluido dentro de la enmienda que hemos transaccionado con el Partido Popular y, y esto también lo… había otro partido que no me acuerdo qué es, perdonad porque no me lo he apuntado, que también lo, lo introducía en una enmienda, también lo hemos eh, conseguido incluir. Respecto al presupuesto, que son enmiendas que incluyen eh, Compromís, Coalición Canaria y PSOE. Respecto al presupuesto, estoy totalmente de acuerdo, señor Celaya, en que el traspaso hay que hacerlo a transferencia con garantía y que hay que hacerlo con una cobertura eh, suficiente. Estamos totalmente de acuerdo. Yo he intentado incluir esto también hasta, hasta el extremo del tiempo, eh, lo sabe perfectamente, pero también tenemos que entender una cosa, que esta moción no va de cómo hay que hacer la transferencia, esta moción va de vamos a forzar a las Administraciones que llevan 13 años sin sentarse a que se sienten a negociar de una santa vez y se desencalle la situación. Nosotros tenemos que forzar a los ejecutivos a que se sienten y que negocien. Y precisamente el presupuesto hay que negociarlo, hay que ver cómo es esa transferencia de presupuesto en esa negociación. Y de eso va esta moción, no del debate que habrá después, que en eso estaremos totalmente de acuerdo y me he comprometido a que eso lo veamos en cualquier otra iniciativa, pero no es el objeto de esta iniciativa. Además, les recuerdo que ustedes mismos en Navarra, y lo saben, han introducido una proposición no de ley para esto exactamente, donde está exactamente acá a lo mismo que nosotros desencallar la situación y que se sienten a negociar sin incluir esa enmienda que está metiendo usted ahora y era una proposición no de ley del Partido Socialista sin incluir lo de la transferencia, porque es algo que vendrá posteriormente en la negociación. Respecto a los convenios, que se pide que mientras tanto haya convenios de colaboración, de Ahí no estamos para nada de acuerdo y lo sabe, de hecho no está de acuerdo nadie, creo que los únicos que mantienen que existan convenios de colaboración actualmente son vosotros. Los convenios de colaboración son ustedes, perdón, Los convenios de colaboración que hay hasta el momento no han funcionado, no se han cumplido, pero no se han cumplido por ninguna de las partes, ni por instituciones penitenciarias ni por las comunidades autónomas. Y precisamente en Andalucía, que es nuestra comunidad, hay varios informes del Defensor del Pueblo Andaluz que lo indican. Uno específicamente sobre los convenios del año 98, otro del 2015, donde además le indica a, a la Junta de Andalucía que no cumplía ni siquiera ellos con el convenio. Pero es que además hay varias resoluciones de los juzgados de vigilancia y en Andalucía diciendo que no cumplía con los convenios. La Fiscalía General del Estado, en una circular de 2015, dice que es acuciante, imprescindible la, que se aplique ya la integración de la ley de cohesión, que no funciona de los convenios y que la única solución es la integración. Y lo mismo dice el Defensor del Pueblo Español y el Consejo General de la Abogacía Española. No podemos, Tenemos que superar ya los convenios, vámonos a la integración, vamos a forzar que se sienten ya y que exista integración, que es posible, como pasó en el País Vasco en menos de un año. Respecto a la asistencia universal de los inmigrantes, obviamente estamos de acuerdo, eh, vamos a luchar juntos por modificación de la Ley General de Sanidad, eso es obvio, pero entendemos –aquí no, no, no podíamos admitirla– porque entendemos que… Precisamente en este caso en concreto, sí que, van a estar, sí que está garantizada su asistencia sanitaria, en cuanto a que los inmigrantes presos mmm, tienen una condición de preso el que, y les ampara la ley orgánica general penitenciaria, que es una ley orgánica. Una ley orgánica que impone la obligación a la Administración penitenciaria. Señoría. Ya, señor presidente, la obligación a la Administración de penitenciaria a velar por la vida y por la salud de las personas presas, a todas sin distinción. Y, de hecho, la Administración Autonómica, cuando asume las transferencias, se subroga en la posición de garante que tenía la Administración Penitenciaria, con lo cual están cubiertos y, de hecho, en el Real Decreto de la Transferencia del País Vasco eh, asume, dice precisamente que asume las funciones de asistencia sanitaria de la legislación penitenciaria. Eh, acabo ya diciendo que esta situación la tenemos que encallar, tenemos que hacer justicia, pensemos solamente que estamos instando a las administraciones que se sienten y es en lo que tenemos que esforzarle. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.